la sopa y el siguiente programa que voy a hacer es integración de animales con la porque a mí me quita toda la ansiedad y el estrés que tengo, imaginaros el bien que puede hacer a nuestros niños y a incluso a nuestras familias sí. Los Los bonitos bonitos, bonitos. Que me parece María, María no se ha dicho en... Eh... Para qué es el acuerdo? Bueno, bueno. sí, lo podemos decir sí, sí. si quieres. Sí, que ahora hacemos una coletilla y lo explicamos. Perfecto la vida la puede apartar un poquillo claro ¿Está bien Mejor. aprovechando mientras firma María pues es importante la finalidad de, de este acuerdo nosotros como decía como grupo de empresas Worsley lo que pretende es dentro de todas las empresas es obtener beneficios de la, la sociedad o de los ricos en el momento de la construcción nosotros hacemos casas para ricos pero los beneficios de eso, la idea es destinarlo a los pobres, es decir, los beneficios que se obtienen ahí, el 50% lo donamos para hacer casas sociales. En este caso, el proyecto Vuela, pues a nosotros nos encantaría que las familias puedan estar con, con los familiares e hijos, entonces es un sueño, pero que posiblemente lo hagamos realidad en breve. Puedan tener un espacio donde tengan, esto es algo que lo hablábamos desde el primer día, puedan tener un lugar donde poderse relacionar entre ellos y a su vez que los familiares puedan participar de, de todo lo que se hace del día a día. Y evidentemente igual, hacemos programas de, de alimentación, los eventos, todo esto, eh, hacemos que una parte de los beneficios vayan a la Fundación, pero esto es algo real, no... Hay fundaciones que, que los tienen para, para evadir impuestos. Aquí sabemos concienzudamente dónde va cada euro de lo que se invierte y efectivamente todo va a la bolsa de él y para nosotros eso es primordial. Y por eso nos hemos volcado para ayudar en todo lo posible. El acuerdo pues es para, a través de todos los eventos y de nuestras empresas, hacer donaciones continuamente para... Estos eventos. No sé si hay que sí, puntualizar alguna, pero sí, en, en estamos... esta específica eh, para ser, apadrinar el proyecto Vuela. Efectivamente, en este caso es el proyecto Vuela, efectivamente, pero lo que pues, es que, claro, como mi mentalidad sí. es abierta a hacer un poco con todo, ¿no? Pero bueno, efectivamente, este acuerdo es para el proyecto Vuela, eh, vamos, hacemos una donación para que sea viable y, y los niños puedan tener un. Uno, uno, uno, un... un monitor, ¿no? Un monitor. Agustín, otra cosa, hablando de todo esto, y esto es una primicia, a ver... <risa start toando> sí. En Global Kids Fundación, el siguiente proyecto que estamos haciendo es una casa para nuestros ancianos. Eh, estamos trabajando con el alcalde de Estepona, eh, para que nos done un terreno y podamos construir una, unas casas que sean centros dignos para pasar la última etapa de tu vida, donde eh, sean eh, un centro donde puedas tener diferentes programas, donde te estimules físicamente, emocionalmente y también eh, espiritualmente y he cogido un proyecto que está en Miami, que son los eh, retirement homes que tienen allí los más maravillosos y lo estamos modificando para tenerlo aquí. para que sea algo que sea sostenible, construir dos espacios que estén vinculados donde podamos tener uno que sea para la fundación, para personas del que tengan discapacidades y que no tengan familia y no tengan recursos para tenerlos allí con nosotros y otra parte que sea la comercial donde puedan eh, ser sostenible todos estos hogares de, de la tercera edad. Eh, a mí me encantaría que el siguiente acuerdo que hagamos sí, sea para avanzar y para, para, para, para construir. Sí, Así será, hacer. nosotros tenemos experiencia, ese proyecto me encanta. Nosotros en Israel ¿eh? hemos hecho un proyecto parecido sí. y evidentemente sí con, tiene su recepción, funciona como un hotel pero dentro es como una ciudad y entonces evidentemente sí. las personas van ahí no solamente cuando ya están eh, discapacitadas totalmente sino incluso los últimos sí. años de vida pues, están en estos lugares para poder siempre familiarizarse con su entorno, es decir para las personas que tienen sus mismas edades, sus mismos gustos y demás entonces eso me parece un proyecto interesantísimo y efectivamente estamos abiertos a, a través de de la constructora de Borseles estamos abiertos totalmente a, a hacer ese proyecto y a dejar a hacerlo al costo es decir todos los beneficios eh, no existirían se dedicarían internamente a, a, a este eh, con proyecto en concreto lo habéis grabado no sí <risa> vale. es un compromiso que que estamos en este momento acordando, pero aunque no haya acuerdo, ya cuenta conmigo. O sea, Muchas gracias. Yo ¡Olé! estoy deseando ¡Olé! que me veáis este y Gracias. Pues si queréis, nos hacemos una foto aquí ¿sí? para. ¿Sí?